Será al jumín tenaz de debe arrogar tan sepulla y tevi, a rey y potaroñes y jaite, debeta ese de mi pota, gente hay cuba lo adora, cura saítero hay jumona, hambre caconde puya tatami. Míndeje Siente peba se corazón fuera O si no, no hay No hay que juega oye, pasa es en el miquen de belleza Ay, ya con mi debe ayer Será el humi, en no te acueras.